Por parte, mi línea. Ahora va con y los míos están allá atrás. Siento emocionado, contento. No pensé que esto iba a llegar tan rápido eh, en soberano, pero gracias a papá Dios, el esfuerzo y la disciplina. Eh, bueno, pues, nos llevamos el primero. Vamos a ver tengo dos más que, que faltan. Aquí hay un parruco y otro es mío. Sí. Puerto plata? ¿Cuándo me... se lo va a llevar a Parruco entonces? No, se lo va a mandar de un pronto con Baboni que está por ahí. Sí. ¿Ya hablaste con Parruco el momento de recibir? Ahora le voy a escribir, le voy a mandar la foto y le voy a, le voy a dar las gracias. Sí, ¿no? Está bien. Tu nombre, valió a sí. Tu amigo personal, Parruco. Escribe el WhatsApp que ganó. Sí. Hay nuevas colaboraciones con otros artistas. Hay una colaboración, eh, no lo puedo decir, porque tú sabes que trabajan con papeles y todas esas cosas. Pero, pero ¿internacional o nada. Internacional, él eh, eh, eh, bueno, es internacional. ¿Va a seguir en tu mismo ritmo? Eh, claro, tú? claro. Okay. Sí. Pues y... ¿Qué más? Estoy ¿Qué? contento, me voy Tenemos otra pregunta. Mi pueblo es claro que sí Hicimos una fiesta hace un mes Roberto, ¿verdad? Hace un mes estamos allá Y se queda gente afuera Vamos a hacerlo por parte ¿Cómo? Repite la dicha eh, Farruco eh, Le gustó el trabajo del merengue Y entonces él dijo, que, él dijo que quería cantar conmigo No puedo decirla También se me acercaron, sí Gracias a Dios, sí La próxima no, ¿A qué? Telenor. Eh, ah, vimos una foto tuya con con Tito Swift. Eh, ¿Quién? Con Tito Swing. Con Tito Swift. Tito Swing, oh, oh, una foto. Una foto tuya. Hay personas que dicen que es posible que ustedes colaboren juntos, eh, los, los, los artistas que canten ese tipo de merengue. No, ¿sí? eso eso hace como tres años esa cosa, esa foto, que yo hablé algo de él y iban bueno, a grabar pero no se dio. Es posible que se dé un Claro, ningún, claro que sí, con mi colega, con Tito, con su gesto, con Omega cualquiera, claro que sí. La foto, está trabajando Vamos a hacer la foto ya, terminamos.